Y... Oh. Hola, ¿qué tal? Y Maximus! Juan, tenemos una noticia Súper, pero que súper buena Y es que después de dos semanas que llevamos En la nueva casa, al 100% A pesar de que se mueven cosas Hay objetos super súper, mega, ultra los, Os confirmamos que esta es la nueva Maximus. Pero chicos, la cosa es ¿Cuál es la habitación de cada uno? Eh. ¡Mirad esto! Y Máximos va Mira, justamente aquí ¿Qué? lo siento muchísimo A ver, es cómoda a, a, a, a ver, es cómoda No, no es un poco raro pero es pero es que lo siento muchísimo, pero es que tenemos un problema Las cosas están raras porque hay señales y están todas las habitaciones cerradas y esta próxima pues, vez va a ser la habitación de Naka Sí tío, es mi habitación, pero jope, hay algo aquí dentro tío y duerme tranquilo Porque jope, ¿qué, ¿qué hay aquí dentro harta. No sé lo que hay ahí dentro, no tenemos ni idea de lo que hay dentro de las malditas habitaciones Bueno la tú llegaste aquí que yo tengo que enseñarle todo Vamos a dormir, yo y Martina <risa> Esta va a ser nuestra maldita habitación <risa> Sí si claro <risa> que me es uno maldito Me llevo una parte del sopa no, es nuestro maldito mira, mira cuarto. Esa, mira mira que vistas, mira. La verdad es que Martina tienes unas vistas impresionantes. Así que Martina se va a quedar justamente ahí. Y yo, pues me voy a poner en sí, esta sí, parte, ¿eh? Porque soy yo... un poquito, un poquito, bastante, pero bastante más largo. No quepo, pero bueno. Yo me voy a ir a la habitación de Nacar Creo que él se va a quedar en el sofá y yo en su cuarto. Pues Martina, si nos liberas el cuarto de Nacar, mejor. Porque yo la verdad es que lo del sofá, pues no me gustaría dormir en el sofá todos los días. Pero bueno, vamos a ver quién está tocando el timbre. Es que ya veréis que maldita sea. Hay algo súper, mega, ultra raro otra vez en la maldita puerta. Es que en esta casa no pasan cosas normales. Todo el rato son cosas raras Yo no único que pido es que os suscribáis y le deis un pedazo a Así que 3, 2, 1 ¿Hola? Otra vez es que no hay nadie en la puerta Tío, es que me cago en la leche, tío Es que, que si paquetes, que si gente tocando el timbre Que a, a no ser que sea un maldito Fantasma invisible, hola Fantasma invisible Hola Casper, pero es que aquí no hay nadie O se van corriendo al maldito bosque Justamente por aquí, o yo no tengo absolutamente Ni idea de dónde puede estar La maldita gente no, Dios. ¿Qué haces aquí, Sergio? Hola, hola ¿qué tal? Vale, no me estoy enterando absolutamente nada. Sergio, ¿qué haces aquí, Sergio? No sé, he encontrado tu casa y bueno, pues me he venido. Ah, llevas sin aparecer en el canal ocho meses. No sé. ¿Eres consciente, no? Sí. ¿Y a qué has venido? Porque cuando vienes siempre pasan cosas muy malas, Sergio. Y yo no estoy para que pasen más cosas raras. Tú eso lo entiendes, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no, no, no. ¿A por qué has venido, maldito niño? No lo sé Es que tienes esa maldita cara de travieso Tienes esa maldita cara que la vas a empezar a liar O sea Es que siempre, Maximus 4, Cuando apareces tú, Sergio, siempre pasa algo Que a mí termina en plan, haciéndome algún que otro problema ¿Pero cómo te va a pasar un problema? por cerca? Es que, ah, ¿estoy yo aquí? Sergio, siempre que entras tú por la puerta de casa Al menos en la otra casa, siempre se ha empezado a liar sí, A ver, en verdad sí, la lio, la lío. ¿Vale, Sergio? ¿A por qué has venido? A ver ¿Cómo que...? and eso, Sergio, que... escúchame. A ver, yo solo digo vengo por amor. Ah, ah, Pues mira, sinceramente, si vienes por amor, eh, ya sé por quién vienes. ¿A por Martina? Yo no digo nada. somos pues, cuatro. Pues, pues, sergio viene a por Martina. Yo estoy seguro de que Martina no se va a tomar absolutamente nada bien de que haya venido Sergio. Se va a empezar a liar. Así que no sé si dejar pasar a sergio o no dejar pasar a Sergio. Escúchame, Sergi. A eh, ver, tú. Estás chismeando. Eh, tú quédate aquí, ¿vale? Que yo ahora vengo, ¿vale? Pues si entra mejor. Eh, no, no, es que es que la cosa es que si es. Si Mientras a pasar cosas malas, por que Quédate ahí, vale, adiós, Sergio, adiós, Sergio, que vaya todo muy bien, vale, adiós. Ahora, pues No, no, escale, Sergio, hay una cámara de video vigilancia justamente por aquí, así que si escalas te veréis y llevaré a la policía, vale. Bueno, pues entrar por ahí. Lo siento, Sergio, lo siento muchísimo, maldita este maldito niño. Por buenas causas no ha venido. Así que voy a decirle a alguien si debería de pasar Sergi o no, porque estoy seguro que Sergi viene a reconquistar a Martina. Y ya sabéis todo lo que pasó, así que necesito una opinión. Dejo pasar a Sergi para que se empiece a liar parda o no. Te necesito máxima opinión, te necesito tu maldita opinión pasa, de cara fea. ¿Pero, de pero opinión de qué, bro? Escúchame. Una opinión muy, muy, muy, muy importante Y que fue el, el, el, el, el, el destino de Martina Vale, escúchame, ya no estamos hablando de mi destino Estamos hablando del destino de Martina vale, Y es que Martina está muy rara ¿Por qué muy rara? En plan? Eh, bueno, por, por todo lo que está pasando por la ascensor, Pero la cosa es que en la puerta de casa hay una persona Que lleva sin ver más o menos Casi un año, unos ocho meses, Franela Tengo un primo que hace mucho que no lo veo Y ¿eh? no lo habrás traído de sorpresa, ¿no? ¿What? Franela, no vamos a traer a tu primo Javi pues que es. Y es que vas a flipar con quien está Ah, pero a mí me da un poco de ilusión. Pero a ver, no sé si dejarle pasar a la nueva Maximo House. ¿Por qué? ¿Pero quién ha traído a la puerta? ¿Quién hay en la puerta? En la puerta está. ¡Sergi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nuestro Sergi? Sí. ¿Y qué hacemos, bro? No sé, eso te ha a preguntar, Franera, tío. Piensos un poco. A ver, yo creo que lo que podríamos hacer es hablar con él. Oye, Franera, no no te puedo creer, ya he hablado con él. Piancha un poco con la cabeza, eh, bro. ¿Qué quieres que, te te te que haga? Te ¿Qué te quieres pensar? que haga, bro? Te la a lo o haciendo o lo mismo que yo, yo bro. Tú de, también. Dejamos lo lo pasar, no, pasar no de a Sergio, no. No no. nada, bro. Dejamos pasar a Sergio, bro, Lo dejamos pasar o no. No sé, eso te pregunta a ti y yo a ti. ¡Dejamos pasar a Sergio, ¿no? bro! Bueno, yo lo dejaría pasar a ver qué se cuenta, ¿no? En plan, solo simplemente porque llevamos tanto tiempo sin verlo. En plan de a ver qué dice. Aparte, estoy seguro de que si lo ve Martina, bueno. Yo creo que no le va a aceptar. Bueno, vamos a ir para abajo, que entre y a ver qué pasa. Ay. Ay. ¡Qué pasa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que no te veía, tío? Mucho, mucho, mucho, mucho, demasiado, demasiado tiempo, hola, pero hola. bueno Vale, Sergi, te vengo a comentar una cosita, vale. pero muy rápida, muy, muy rápida Vale, va ¿A qué has venido? He venido a conquistar a Martín ¿Qué? Siempre con lo mismo, pero ¿tú crees que le sigue gustando? Realmente te merece la pena, sí. Yo quiero reconquistarla porque la cagué, la verdad, la cagué un poco Un poquito Un poquito Vale, ¿y por qué la cagaste, Sergi? Porque estuve haciendo el tonto, no sé qué, y he, he mejorado mejor en persona, la verdad ¿Has mejorado como persona? Y ahora tú has venido a reconquistar a Martina, ¿no? Sí, exactamente Vale, ¿y cómo lo piensas hacer, Sergio? Pues la verdad es que me voy a esconder No sé dónde me voy a esconder Pero algún sitio tiene que haber por aquí para esconderse sí. Y bueno, voy a darle una sorpresa Y voy a empezar a ver, conquistarla un poco A ver qué tal Martina, en cuanto te vea estoy seguro que te va a intentar reventar la cabeza Por todas las tonterías que hiciste en el pasado Y que preferiste salir Por lo cual yo prepararía tu cara Porque alguna que otra bofetada te va a caer en la cabeza ¿Sabes? Algunas son <ríe> Por lo cual, Sergio, pasa a la nube Nueva, máximo House. Y yo, mientras, voy a hablar con Martina. A ver qué es lo que pasa. Martina. A ver, Martina, tengo una pregunta muy, pero que muy importante para ti. Martina, a ver, ¿estás esperando a alguien? Debe estar esperando a alguien. Si en este pueblo no tengo ni amigos, estás esperando a algún noviete tuyo que habrá venido a visitarte. Algún chaval que ha venido por amor, Martina. Vale, primero, no hay nadie que me interese. Y segundo, que nadie se sabe la localización de esta casa. Mira, toma. Eso es 100% real, máximo squad. No te gusta absolutamente nadie. Que no. El caso, Martina, ¿cómo reaccionarías si viene ahora un chaval? Por ejemplo. De me lo tu mandaría clase, ¿de ha venido? Para ligar contigo. Pues se lo haría. Si eso estás hablando del Sergio, lo mandaría a tomar por hierba. Yo entiendo que está feo lo que te hizo Sergi, dejarte por Ari y tal, pero... Tengo no, una no, no, ni pero, ni es que me da igual lo que hizo y yo no lo quiero volver a ver más. Tengo una pregunta. Imagínate, si ahora el Sergio... Viene, imagínate, ¿sí? imagínate. En un caso remoto, en un caso hipotético, te pide... Perdón, ¿tú qué harías? No sabría lo que haría y no sé. O sea que no sabrías lo que harías. No, no, simplemente era para preguntar. ¿Me puedo ir ya? No, sí, me, me voy yo tú tranquilo. Yo voy a, voy a ir abajo a, a ver cómo está. Sí, vete, vete. Es que a ver, una hablando de Sergi. No me gusta, pero me gusta un poco, pero no me gusta. Porque me parece muy feo lo que hizo. Sí, pero es que es muy bueno. Pero igualmente, si me viera salir, le diría como. Bueno. No sé, estoy muy enfadada, pues es que la vez no sé, tío Es muy mono Pero está muy mal lo que hizo, o sea, tío Un poquito de por favor, ¿eh? Es que si lo ha hecho la lo podrá volver a hacer No sé, tío Hostia, Sergio, por Dios ¿Has hablado con Martina ya? Eh, a ver, sí, eh, eh, sí he con Martina no te a... Dímelo, dímelo, dímelo Arriba. A ver, Sergio, eh, si tú quieres saber si realmente es lo que ha dicho Martí de sí, ti, pues sí. la verdad es que A ver, eh, yo te soy sincero, está bastante, pero bastante picada contigo O sea, está, está, está, está, está, está enfadadilla contigo bastante, pero bastante, dicho bastante, este bastante. No, no le he dicho absolutamente nada de que esto se quede he dicho No caso no no sé si volviera a ser, yo no sé qué, al principio me ha empezado a decir no Que no se queda arcadas, que vomitaría, no sé qué, no sé cuánto Pero después se ha puesto en plan rollo sentimental que en realidad, pues Que puede haber algo, pero que está muy enfadada por absolutamente todo lo que hiciste, es normal Mal. Es que la cagué mucho ¿verdad? La cagaste muchísimo, o Sergio, en plan, menudo una ti La cagaste es un 55.000 Así que, salga de arriba, así que podemos hacer lo que tú quieras A mí me gustaría darle un sustito una sorpresa Vale, yo sí. lo que te propongo es que salgas detrás de algún sitio Le des un susto y le abraces, ¿vale? Porque creo que sería lo mejor, porque si le das un susto ahora Yo creo que te cogerá de la espalda Y te echarás fuera de casa, pero vamos, con un saco de patatas Por lo cual, vamos a ir arriba y vamos a ver lo te puedes hacer Hola, Martina ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué haces, Martina? ¿Qué haces? Venga, Martina, vente Ni gol, ni gal, ni igual, ¿vale? Te tengo que enseñar una cosita que creo que te va a gustar Un montón, un montón, un montón, un montón De el Instagram Espérate, es que creo que no me carga muy bien el, el wifi aquí Vente, vente un segundo que creo que tenemos que ir Ojo para, para medio afuera o no sé qué A ver si me carga el wifi, que yo creo que sí Y a ver, te tengo que enseñar una cosa Y... ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Ah. No, no, no, no, no, no, no, esperes a venir y ver como que yo estoy de Y me hiciste lo que me hiciste y, te, y que te dio igual Así que ahora no vengas porque no te voy a hacer ni caso, ¿sabes lo que yo te voy a mandar ¿Tú lo sabías? Yo no. Tú lo sabías. No, ¿Lo sabía? No. Dime la verdad. Yo Dime no. la verdad que he no no. no, no. muertos, te lo prometo. Sí, lo sabía. Toma. Vale, Sergio, empieza a hablar a con ella, empieza a hablar con ella. A ver, Martina. Me dejes en paz, tío a ver, Martina, ¿puedes hablar tranquilamente con Sergio, tío? Tranquilamente después de lo que me hizo Si luego viniera aquí alguna chica tío que te hubiese hecho eso Te aseguro que tú la mandarías a la mierda tío. Martina, ¿qué he cambiado? Sí, cambiado, que has cambiado el pelo, porque no te veo Escúchame, escúchame tú si sí, siéntate Vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a hablar Tío, Martina que me dejes Dejarme en paz, ¿Vale? Bueno, Sergio, como ves, como comprendes, Martina está en la edad de la repelencia máxima. Es, bueno, es que enfada sí. para absolutamente todo. No sé qué le pasa y está súper mega ultra enfada contigo. No sé si deberíamos de entrar otra vez, pero ahora mismo Martina está que vamos, que parece que se le ha cruzado ocho cables. Yo que tú intentaría entrar, intentaría pedirle perdón o ¿no? lo que sea Y ya, pues si te echa, te echo, Y si no, pues mala suerte, Sergio Es que yo tampoco le puedo obligar a, a que ella te quiera, ¿sabes? Voy a intentarlo otra vez, pero a la siguiente no sé, me voy a tener que ir o algo Voy a entrar ¿Qué me queréis? ¿Contaminar la habitación de Naka? Pobrecito Tengo que Martina, Martina No, y no te escucho No seas tan repelente, por Dios Escúchalo al chaval, escúchalo al chaval Repelente lo que es tu cara Mira, me voy a sentar en la esquina, en la esquina. Lo que quiere decirte es que lo siento. Ya, pues yo lo siento que seas tan retrasado. Que yo he cambiado como persona, la verdad. Las personas no si cambian. No ahora... Si no, no ahora... Vale. Mira, yo te perdono, pero no vuelvo a confiar en ti, ¿vale? Tú y yo es que ni media. ni me dirijas la palabra. Es más, ni me mires, gira la cabeza en sé, tan en serio como quiero, Martina? ¿Crees que yo no, Martina. ¿Tienes cara que te metes haciendo una.? Broma? ¿Que ¿Tengo cara de que me importe? Bueno, ya haz lo que quieras, voy a pensar así. Yo pensaré, pues yo tengo la conciencia más tranquila, que vamos. Yo estaba tranquilísima hasta que has venido. A ver, tranquila tampoco estás, eh. ¿Tío? Mira, Martina, escúchame. Eh. No, mira, Martina, de que mira, a no me hagas como si fuera una pesada porque es que te meto así y es que te reviento. Mira, ven. ¿Y tú quieres llevar normal? Perfecto, genial. Ay, que el nene se ¿Ves? ofende O sea, es que es que estoy todo el rato haciendo lo mismo Que el claro, nene se estoy ofende rato haciendo Ay, ay déjame mal ahora Dejar mal las personas y él salir como un rey Así que venga, vete a tomar un rato por... Pobrecillo, tampoco hace falta echarlo Mira, a mí no me digas, pobrecillo, porque yo solo me lo hago con mi hermano Así que coges Y te vas Y yo no te preocupes, que yo te acompaño No te preocupes, ya te digo yo pero te voy a ir fuera Pero mira, venga, tú también vas fuera conmigo Que me voy a ir yo fuera... Sergi, ¡Párate ya! ¡Me voy a cabrear! ¡A que te tiro a la piscina! ¿Te lo ¡No, no, no me piscina! No ¡Pues fuera! ¡Fuera! ¿Pero por qué me tengo que ir? Martina, ¿para qué lo quieres echar? Escúchame. Ay, que me dejes en paz, harta Uepa. tío. ¿Quién encontró la casa? ¿Tú o yo? ¿Quién manda? Yo. Mart... No pues. No, no. Pero Martina, ¿pues ¿qué te ha dicho el chaval? ¡Sersi! Después de todo el daño que me hiciste, es que no te quiero ver ni en pintura. Así que fuera. Después Martina, de... escúchame. Después de todo el daño que me hizo, tiene huevos... siento mal. Bueno, sí, yo también, pero es que está Martina que vamos, que yo qué sé. Pero bueno, en lo que hay, Sergio, lo siento, tío, no, yo tampoco quería que pasase eso, pero ya has visto cómo ha reaccionado a Martina, tío, lo siento mucho, pero tienes que Martina está, vamos, tío. Lo siento mucho, Sergio, tío, se te ve buen chaval, pero no has visto que Martina está. Lo que creo que lo puedo intentar otra vez, lo que pasa es que tiene que estar más relajado. Bueno, Sergio, nos vemos. Porque lo que ha pasado aquí ha sido un poco rarillo. Así que nada, tío. Que vaya todo bien y que espero que nos volvamos pronto, ¿vale? Pues nada, Máximos 4 Ha sido un total fail Y yo no quería que pasase eso ¿Habéis visto cómo se ha comportado Martina? Bueno, es no, normal porque me ha hecho mucho daño Así que nada Suscribiros al canal De un pedazo de like Mañana al vlog a las 8.40 Ponedme también en los comentarios ¿Qué creéis que deberíamos de hacer Con todo lo que ha pasado con Sergio y con Martina? Porque de verdad Necesito vuestra ayuda Porque ahora mismo Martina está súper mega Ultra cabreada conmigo Así que nada Como siempre digo Yo soy harta Y vive al máximo